Este canto se llama, viene ya la palabra del Señor. Solo lleva dos acordes, Do mayor y Sol. Y se usa mucho para eh, la ofrenda y enseguida que viene la palabra de Dios. Se llama, viene ya la palabra del Señor. Y se usa la mano izquierda do y un sol pero esta tecla la movemos un poquito para atrás acá y hacemos una inversión estamos do y sol y sol y acá podemos ver si gustas, puedes tocarlo sin melodía si tienes un bajista, de esta manera y si no tienes un bajista, pues no tienes un bajista, en la mano izquierda puedes hacer el bajo ahí les voy a dejar la, el pdf para que lo descarguen hermanos Este recuerden que este canal no es mucho de hacer tutoriales sino más bien lo que les quiero es compartir las, las acordes en un pdf para que lo descarguen y, y un poquito darles una idea y, y ya ustedes pues pueden tocarlo como ustedes quieran meterle, meterle la melodía que ustedes quieran o como ustedes quieran adornarla, que Dios los bendiga.